Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre algo que me han pedido mucho en tanto TikTok como en Instagram y son productos que sean de skincare, que sean un poco más económicos y lo vamos a hacer con la marca Revox. Si no me conoces y es tu primera vez aquí en este canal, bienvenido. Yo soy Katy de Oliveira y soy farmacéutico especialista en dermocosmética. El día de hoy vamos a hablar sobre una marca que ha sido un boom de un tiempo para acá. En las redes sociales todo el mundo habla de Rebox y comenta este producto de Rebox y qué te parece esto de Rebox. Y muy amablemente tengo que agradecer a la gente de Rebox España porque me han mandado un lote de productos los cuales están súper chéveres y vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos el limpiador de escualeno. Es un limpiador muy muy básico. Recuerda que el escualeno es un ingrediente que es hidratante para tu piel. Con este limpiador se puede hacer incluso la doble limpieza. Los dos pasos se pueden hacer con solo un limpiador. Primero lo aplicas con tu rostro completamente seco, coges un poco de agua con las manos, haces una emulsión en tu rostro, lavas y ya con el rostro húmedo vuelves a hacer la limpieza con el mismo limpiador. Son los dos pasos de la misma doble limpieza pero con un solo limpiador. Aparte es súper económico y está muy bien, hidrata muy bien y lo pueden utilizar todo tipo de pieles. Siguiendo un orden de cómo sería la aplicación en la rutina, a mí particularmente me gusta ahora utilizar el contorno de ojos luego de lavarme el rostro. ¿Por qué? Porque de esta manera si yo voy a aplicar algún tipo de activo que sea bastante irritante para la piel, generalmente utilizo una vitamina C. Un retinol, algo que tenga en contacto con mi piel y que sea un transformador de la piel El contorno de ojos lo que va a hacer es como una especie de máscara De eh, protección ante este tipo de sustancias Y estas sustancias no van a ser irritantes ante el área del contorno de ojos que es tan delicada En este caso tengo el de aguacate y agua de rosas de Revox Que es un contorno de ojos bastante ligero De hecho me encanta porque es un dosificador con esto es más que suficiente para el área del contorno de ojos. Fíjense que funde muy muy bien y es bastante ligera la formulación. Adicionalmente tiene propiedades para los círculos de ojeras y para lo que son las líneas de expresión. Recuerda que muchas de las líneas de expresión que tenemos es... Porque tenemos deshidratación en el área Entonces si utilizas un contorno de ojos Que sea hidratante y además tenga algún tipo de otro tipo de propiedades que te ayuden Con el contorno de ojos Pues bueno, será muchísimo más complementario Que si utilizas nada más uno de Ácido hialurónico que también está súper bien Pero este tiene como más propiedades Siguiente paso, vamos con la parte De los serums Y aquí tengo dos maravillosos que me gustan Muchísimo de ellos El primero yo ya yo lo tenía hace tiempo Y eh, fue mi primera adquisición que tuve de Reox, que me gustó muchísimo, el ácido salicílico al 2%, este ácido salicílico como un exfoliante, es bastante bueno para descongestionar el área de los poros, sobre todo en el área de la nariz cuando tenemos eh, lo que es la parte de los puntos negros, está muy muy bien formulado y de verdad que ayuda muchísimo a ir limpiándolos de manera progresiva, se si utilice este, este tipo de serum en cuanto a si lo debo utilizar todos los días, no lo debo utilizar todos los días. Esto ya va a depender muchísimo más de tu tipo de piel. Si tienes comedones, si tienes acné... Si tienes solamente puntos negros, si tú nada más quieres hacer una exfoliación de vez en cuando y lo puedes utilizar una o dos veces por semana, es que son muchos factores los que van a influir. Por ejemplo, si tienes acné, si sí, lo puedes utilizar con mucha más frecuencia. Si tienes comedones, también, porque te va a ayudar a limpiar esos comedones. Si tienes puntos negros, también, porque te va a ayudar a limpiar los puntos negros. De hecho, una muy buena opción sería una noche de retinol y una noche de salicílico. ¿Lo puedes utilizar en la mañana? También lo puedes utilizar en la mañana sin ningún problema problema pero a mí me gusta mucho más utilizar antioxidantes en la mañana y beneficiarme del poder antioxidante de una vitamina c o de una niacinamida o del serum que les voy a presentar ahora y es que hay personas que son intolerantes a la vitamina c y que una niacinamida tampoco les cae del todo muy bien entonces ahí puede jugar un papel importante el serum de coenzima q10 también puede ser un potente coadyuvante De lo que puede ser una vitamina C O una niacinamida Ya que todos estos son antioxidantes Vitamina C, niacinamida, coenzima Q10 Son antioxidantes Entonces si tú quieres potenciar tu efecto de vitamina C O tu efecto de niacinamida Aplicando cuatro gotitas Luego de tu vitamina C De este serum de coenzima Q10 Vas a potenciar el efecto antioxidante En tu piel Entonces está genial por este lado Es un serum bastante económico Y que puedes potenciar tu vitamina C muy fácilmente por último vamos con dos hidratantes que me han gustado muchísimo una muy sencilla y una como más fancy que es de la rutina japonesa, comenzando con la más sencilla tenemos la de aminoácidos de colágeno con ácido hialurónico, esta de verdad está súper bien la textura, es muy muy ligera les voy a mostrar, es para todo tipo de pieles, de hecho fíjense esto como funde Perfectamente en la piel Sin dejar absolutamente nada graso Es bastante, bastante ligera Pero al mismo tiempo hidrata muy bien tu piel Entonces es una combinación ideal Para poder mantener tu piel hidratada Es una hidratante básica Es un hidratante que todos podemos y debemos usar De manera diaria Recuerda que si nunca has utilizado ningún tipo de rutina En tu, en tu día a día Lo fundamental es primero crear el hábito entonces no importa cuál sea tu edad, ya veremos después los eh, objetivos que tengas con limpieza, con arrugas, con cualquier tipo de algún objetivo que tengas en particular. Pero lo primero va a ser crear un hábito, crear un hábito de limpieza, hidratante y en la mañana protector solar con sus posibles re renovaciones durante el día. Que son cada dos horas aproximadamente, cada dos tres horas te tienes que renovar la aplicación del protector solar. Pero lo primero que tienes que hacer es limpieza y hidratación en, en tu piel. Es lo que te tienes que gastar el dinero en, en, en un principio y el protector solar. Para ello podría ser, por ejemplo, primero el limpiador de escualeno, luego la crema de colágeno con eh, y ácido hialurónico. Estos dos, más aquí vendría un tercero que sería tu protector solar. Que de manera recurrente a lo largo del día te lo vas a ir renovando Esta sería una rutina súper básica Y luego enviaron una que me pareció súper interesante Que es una crema muy muy ligera Inspirado en la, en la cosmética asiática Y no tengo la paletita para mostrarles Pero es bastante bastante ligera la textura Está súper bien y lo que más me gusta es el olor A ver... Tema importante, ajá, cada tiempo pero tú has dicho en otras ocasiones que el perfume, qué tal, cómo hacemos, ajá. Eso es un tema, porque no todas las pieles van a tolerar el perfume. O sea, si tú tienes una piel sensible, generalmente los perfumes te pueden dar irritaciones. Si tú tienes una dermatitis, si tú tienes una rosácea, no te vayas por cremas que tengan perfume. En ese caso, utiliza esta tranquilamente, la de colágeno con eh, ácido hialurónico, que te va a ir genial, porque no tiene nada de perfume, en cambio esta es como más fancy, como más bueno, es mi momento de la rutina y ya dejé a los muchachos y ya preparé la cena y ya estoy tranquila entonces yo me voy a echar mis botellas para relajarme para irme a dormir eso fue eh, mi concepto de cómo yo lo utilicé. Me gusta más utilizarlo en la noche porque es como bastante relajante el, el aroma. Llevo 2-3 noches utilizándola y de verdad es delicioso el aroma. Yo soy una persona muy sensorial por, por, por el olfato. Me encantan estos aromas que son relajantes, sobre todo antes de irme a dormir. Creo que es un coadyuvante espectacular porque si no duermes bien, hermana, tú te puedes echar todo el retinol de la vida, toda la vitamina C de la vida, todos los potingues de la vida que igualito no vas a tener una buena piel. Hay que alimentarse bien, dormir bien e hidratarse muy bien. Son cosas fundamentales que, bueno, que en otro vídeo si quieren que les deje más sobre el exposoma y cómo cuidar tu piel con cosas que no te tienes que gastar ni un centavo, simplemente tienes que hacer hábitos de vida saludables, me lo puedes dejar aquí abajo. En fin, que me arroyo como una persiana esta crema está genial si eres una persona que te gusta ese tipo de experiencias sensoriales con las cremas, con los olores, que te gusta muchísimo y aparte que el tacto es muy ligero y bueno, en resumen, estos son los productos que he probado, son los que me han gustado, son aquellos con los que he tenido buenos resultados, las hidratantes de verdad son muy ligeras, los precios están súper económicos, los serums que les he mostrado también son de muy buena calidad, son productos que están muy bien formulados, el precio está súper bien y sé que en Latinoamérica ahora están entrando como con bastante fuerza. Aquí en España lo tenemos hace un tiempito y, y se, se encuentra con bastante fuerza, sobre todo en las perfumerías tipo Primo. Tipo Druni, ahí los conseguimos Súper bien, aparte que ellos tienen Unos precios tiradísimos Y están geniales y espectaculares Y generalmente cosas que The Ordinary Son un poco más costosas o que no se consigan O que rompen stock, aquí en Rebox, Como tenemos también la cercanía Pues siempre tenemos esa disponibilidad Y está súper, súper chévere Si te gustó este video dale like y suscríbete Y no te olvides de seguirme en el resto De mis otras redes Y nos vemos en otro video, chao